Hola, aquí Santi García Cremades, matemático. Voy a dar el discurso de Navidad del matemático, lamentablemente. Toca hablar de la pandemia otra vez. Sí, sexta ola, quinta en Europa, sexta en España. Esto como Carlos I de España y quinto de Alemania, pues aquí al revés le sacamos ventaja al resto de países europeos por aquellas olas que hubo el año pasado en verano, otoño, Navidad. Pues en otros lugares se contaron solamente dos, aquí en España tres porque tuvimos una gran incidencia en esa fecha. Y vamos a hablar de datos. Hay muchos titulares ahí un poco confusos, medidas políticas, algunas son homeopáticas, que no se entienden. Pero vamos a hablar sobre todo de datos, y por eso me he puesto yo aquí en, en blanco y negro, porque quiero que hablen los datos por mí, en, a todo color. Así que empezamos ya con datos sanitarios. Os pongo aquí cuatro gráficas a la vez, que dicen todo de este momento, y después algunas, algunos parámetros también que tenemos que comentar. Por ejemplo, los casos COVID diarios. ¿Sabéis esto que se abre? Nuevos eh, casos el día de hoy, 60.000 en toda España. Pues aquí vemos que estamos en una ola muy alta, pero no, no olvidemos que en navidades pasadas, por estas fechas no, porque la diferencia de estas fechas con las anteriores es que el año pasado terminamos el año por aquí. Es decir, ahora hablaremos de incidencia, pero mmm, estábamos en la mitad de casos diarios que este año, es decir, se ha adelantado la ola No sabemos si va a ser la más eh, contagiosa de todas Parece que ser que sí, que la variante Omicron está haciendo de la, de la suya Es una variante bastante más contagiosa Se está todavía investigando cuanto más Pero ya tenemos la mitad de los casos en España son de la variante Omicron ¿vale? Y tenemos aquí una subida Que todavía aunque haya unos dientes aquí este extraño Porque son casos diarios, ¿vale? por eso se ve tanta diferencia entre la medición pero sobre todo vamos a fijarnos en tasas sanitarias, vamos a, a las variables sanitarias que son las que importan de verdad, el virus ha venido para quedarse, lamentablemente, así que este tipo de curvas de contagio están ahí para indicar en qué momento estamos, pero sobre todo lo que nos tiene que preocupar es esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Por ejemplo, ingresos semanales de COVID, pues tenemos aquí, por eso está tan suave esta curva, no estamos en la peor ola en ingresos, en hospitalizados no estamos en la peor ola. La presión hospitalaria está subiendo, evidentemente hay una pequeña subida, pero se parece mucho a la de este verano. Todavía estamos por debajo de este verano, que no se nos olvide. La sexta ola se parece bastante a la quinta de este verano en casos eh, sanitarios. Por ejemplo, también en UCIR, muy parecido. Igual que hospitalizados son casos semanales de UCIR, y vemos que no se parece. Es decir, la vacunación está teniendo sus frutos, y tenemos, estamos ante una situación hospitalaria, digamos, todavía decente. No puedo poner otro objetivo, vosotros pues los ponéis por mí. Y después los fallecidos. Fallecidos por COVID, diarios. Estos son diarios. Cuando no pongo nada, es que son diarios. La curva roja, vemos que no estamos ante la peor ola. Hablamos aquí desde el verano 2020 hasta ahora. Y vemos aquí esta ola que fue la de navidades pasadas. Nada tiene que ver con la ola de navidades 2021. Es verdad que preocupa mucho. La subida de contagios, tenemos un, un sesgo todos, que al final conocemos casi todos, un contacto estrecho, conocemos amigos, primos, hermanos, padres, hijos, que anda positivo, por tanto estamos en, el, en la burbuja con más riesgo que nunca, porque sí que tenemos muchos contactos estrechos, si todos nos confiásemos con contactos estrechos estaría toda España confinada, pero sí que es verdad que en cuestión de fallecidos no es alarmante, estamos en tasas por debajo de 100 al día. Ya digo, estamos encima en una etapa estacionaria Que en otras enfermedades como la gripe La gripe mata cada año 7.000 personas al año Y en época estacionaria más de 100 al día Por encima del COVID en este momento Así que esta es el, la primera gráfica que podemos ver La ola es grave en contagios No es grave a nivel sanitario Podemos compararlo esto con la tasa de letalidad Que es simplemente el porcentaje de fallecidos en función de los contagiados y vemos que hemos pasado olas eh, gravísimas. Aquí he puesto lo que se supone que, que tiene la tasa de letalidad a través de eh, estudios científicos. Se supone que el SARS CoV-2 mata entre el 0,8 y el 1,1% de la gente contagiada. Vamos a redondear al 1%. Uno de cada 100 personas contagiadas fallecen por COVID y aquí vemos que hemos tenido épocas muy por encima, como eh, en otoño 2020, en navidades, después de navidades, sobre todo, esta ola mmm, horrible de, de presión hospitalaria altísima, por eso tantos fallecidos, porque hubo una presión hospitalaria muy alta, saturaciones a lo bestia, y, y tuvimos unas tasas de letalidad casi llegando al 10% en un día concreto, en general, podemos decir 5%, que ya uno de cada 20 personas contagiadas en ese momento fallecían, que todo esto tiene errores, ¿eh? Hablamos de contagiados y hablamos de contagiados con eh, diagnóstico, es decir, que se hagan la prueba. En esos momentos hay muchos asintomáticos que nos hacen las pruebas, cuando hay presión hospitalaria se decide quién se hace pruebas y quién no. Hay PCR finitas, vamos a decir, ¿vale? Pero estamos en un momento de tasa de letalidad muy baja, es decir, con tantos contagios que somos, los fallecidos es una, un porcentaje muy pequeño. Pero también tiene que ver con qué gente se está contagiando, que eso se habla poco en titulares, y, y esto también tiene que ver con el sesgo que he comentado antes de eh, conocemos todos casos de gente positiva a nuestro alrededor. Pero pasa mucho en la gente joven como yo, los mozos, vamos a decir, lo, las generaciones millennial o como la queréis llamar. Aquí tenemos una gráfica que, que habla de incidencia acumulada desde julio, desde este verano hasta ahora, por edades. Si la podéis seguir un poquito, voy a intentar seguirla, pues mira, los menores de 11 años... Aquí la amarilla clarita y está ahora mismo aquí en mil de incidencia, es decir, 1000 de cada 100.000 incidencia acumulada, sabemos, ¿no? Mil de cada 100.000 son los casos de los últimos 14 días por 100.000 entre la población total de esa, de ese grupo, ¿no? Aquí estamos hablando de España. Pues menores de 11 hay un 1% de gente contagiada, diagnosticada, eh, que se cree, se sospecha que esto está infraestimado, que hay muchos asintomáticos y mucha gente que se hace pruebas y no contabiliza en el Ministerio de Sanidad ¿vale? en el Instituto Carlos III pues bueno, menores de 11 hay 1.000 incidencias acumuladas, 1.075 eh, entre 12 y 19, tenemos esta curva, 742 son aquí, pero veis cómo está subiendo en los últimos, pero no es la más alta, entre 20 y 29 la década de los 20 maravillosa es la más alta, la más afectada, por eso tenemos ese sesgo Hay 1.420... bueno, 1.430 Yo ya digo que esto está infraestimado, está por encima Pero es la más alta, la que más afecta ahora mismo en los positivos Es la década de los 20 y los 29 La mía, la de los 30 y 39, también maravillosa La siguiente, 1.222 La siguiente, la de los 40 810 Y va bajando los 50... 643 y como veis la gente de riesgo Los que más nos preocupan Los que eh, ya se están vacunando con la tercera dosis Aquí Resines incluido Bueno Resines creo, está aquí, perdón Resines, que está vacunado con la tercera dosis Y está ahora mismo en, en UCI Y mucha gente dice, es que no funcionan las vacunas ¿O qué pasa? Las vacunas No tienen eficacia 100%, ningún medicamento Lo tiene, por tanto Se puede estimar que uno de cada 20 personas vacunadas Con, con la vacuna digamos activa que no la inmunidad activa vamos a decir uno de cada 20 no puede salvarse de esos síntomas graves, leves graves de COVID, pero lo concreto, lo que, lo que importa de verdad es que 19 de cada 20 se salvan y por eso las curvas de letalidad y de hospitalizaciones UCI y fallecidos está tan baja ¿vale? entonces también vemos que la, la ola esta es bastante leve si hablamos de la gente mayor de 70 y más de 80. Lo vemos aquí con una incidencia por debajo de 300. En 300, cuando hablamos del mapeo europeo, España está en zona roja porque está por encima de 500 de incidencia acumulada. Pero en este caso de las personas de riesgo, por su edad, de 70 para arriba, estamos en zona naranja. Por entre 250 y 500, vemos aquí. Y por último, las predicciones. ¿Cómo os gustan las predicciones? Cuando veis un matemático... ¿Qué va a salir en la lotería de Navidad? Pues no lo sé, por si no, no estaría aquí ahora mismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que es necesario usar modelos matemáticos para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuándo llegaremos al pico máximo de la curva? Esta curva es imposible de saber todavía. Estamos subiendo como una pared, que se habla en los medios, eh, la subida en forma de pared. Esto para mí es una exponencial. Estamos subiendo de forma exponencial, pero la exponencial, insisto muchas veces... No es para siempre, no puede durar más de 3, 4 días. Si durase 12 días, estaríamos todo el mundo contagiado en, un, en 12 días de exponencial. Así que esta exponencial empezará a desacelerar, como vemos aquí, en estos siguientes días. Parezco el nombre del tiempo, grasero. Pues mira, pues aquí tenemos unas borrascas muy duras, muy graves. Y llegaremos eh, por encima de 1500 estos días. Se espera que en Reyes empecemos a ver ese pico máximo. Pero sobre todo lo importante ahora mismo es concentrarnos todos en aplanar la curva ya digo, mascarillas en el exterior es obligatoria, bueno, no va a hacer daño pero sí que es verdad que hay un agotamiento pandémico que se habla ya a nivel psicológico y sobre todo de conciencia social ahí, ahí lo, lo vamos a plantear pero no puede ser que los metros, los servicios públicos encerrados, en los estadios de fútbol, que estén todavía abiertos ahora mismo, no es el momento de eso el ocio nocturno tiene que revisarse es lo más grave donde se ven eh, en la mayoría de los casos, ya habéis visto las edades que, entra, que están contagiadas, y ese pico máximo eh, se espera después de Reyes, ese son 1.500, 1.700 podemos llegar, eso ya digo es muy difícil, estoy siendo muy, muy extrapolador hablando de datos, pero sí que es importante saber que, que la curva esta todavía falta para aplanarla, que es el concepto que tenemos que volver, Aplanar, aplanemos la curva. Bueno, esto es todo. Solo deciros que merecemos aprender algo de todo esto, todo este tiempo vivido. Merecemos trabajar en grupo y más en Navidades. De a ver si hay más información, menos desinformación, más evidencia. Y también aquí hacer una mención al gran Andreu Buenafuente, que terminó ayer Leitmotiv. Gracias, Andreu, por todos estos años. Gracias, Leitmotiv. Esperemos que vuelva bueno, pronto un programa de Andreu, que lo queremos todos muchísimo y ha hecho tanto por la comedia, por la cultura española. Nada más. Feliz Navidad, mucha prudencia, paciencia y mucha, mucha bien.